Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, bueno empecemos. Como ya sabrás este vídeo trata de quitarle el lag al P6, primero tenemos que irnos a la carpeta del P6. Luego nos vamos a las configuraciones. Lo tienen que tener en fullscreen y 800x600. La calidad lo ponemos en bajo y el brillo lo ponemos en 8 rayitas. Bueno eso fue todo, dale like si te ha funcionado, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.